estas píldoras formativas, en fin, eh, bueno, yo soy indígena de la comarca, entonces, pues bueno, hablo un poco desde el sentimiento, no, no he preparado esta charla, ¿eh? no le he preparado en absoluto, porque voy a hablar prácticamente de lo que hablo todos los días, que, entonces, bueno, yo espero eso sí, no liarme demasiado, quiero decir, pues ir tocándolos, pues de, de uno en uno, de tal forma que los vayáis entendiendo, no, pero sí quería empezar, eh, empezar un poco mmm, que Tomaréis conciencia un poco de que la gente tome conciencia de, lo que, de los proyectos eh, que estamos eh, tratando, eh, de los nuevos proyectos que se que quieren poner en marcha en esta parte occidental del Moncayo. Y para eso mmm, creo que es interesante pues, eh, ver un mapa, antes que nada, un mapa que lo voy a compartir aquí en la, en la pantalla para que nos hagamos una idea de lo que tenemos por delante, en fin, voy a compartir, vamos a ver dónde está el mapa, un segundico, vale, ok, y ahora, a ver si me aclaro bien, porque como soy un poco torpe yo con las herramientas, perfecto, vale, muy bien, quiero que veáis este mapa, ¿lo veis? Ahí lo tenemos, ¿no? Perfecto, bien, como punto de partida, como punto de partida de lo que se nos viene encima, entre comillas, que La percepción que tenemos por aquí en esta, parte de, en esta parte del Moncayo es de Apocalipsis. Bueno, poner un poco en cuestión, en principio, en principio eh, eh, un poco en antecedentes. Eh, ¿Cuál es nuestra visión de, del Moncayo? Desde, yo soy de Borovia, bueno, en realidad soy hijo de migrantes. Yo nací en Pamplona de la primera generación de migrantes, pero soy de los que volví al pueblo para poner en marcha un proyecto de desarrollo rural que era novedoso en aquel momento en España, que es un observatorio astronómico didáctico. De hecho... El Observatorio Astronómico del Castillo de Borovia es el primer observatorio astronómico didáctico abierto al público en España. Un proyecto pionero que quizás si hubiera estado en otro sitio, quizás si hubiera estado sin más en Aragón, cinco kilómetros más, más allá, porque fijaos dónde está, estamos a cinco kilómetros de Aragón, hubiera tenido más éxito, porque probablemente hubiera tenido más apoyo de las instituciones. Y esto tiene, eh, eh, tiene sentido dentro de lo que vamos a explicar. Como vais a ver. Eh, los hechos, no lo que hablan los políticos de Castilla y León, sino los hechos reales, eh, lo que demuestran es que en Castilla y León no se, ap no se apuesta pues, por el pequeño agricultor, por el pequeño negocio, por el pequeño ganadero, por la industria local, por el turismo. No, no se apuesta por la gran empresa, eh, por la multinacional y, bueno, pues en realidad por regalar el territorio al, al, al gran capital y, en definitiva, esto es lo que tenemos encima ¿Qué ocurre? Que nosotros, bueno, Soria es una provincia marginal dentro de Castilla y León no está ahí en la Esquinica, y nuestro territorio del Moncayo es también es una zona marginal dentro de Soria. De hecho, como podéis comprobar, mi acento no es soriano, no es castellano, nosotros hablamos con acento del Valle del Ebro, huyendo de acento navarro-aragonés, nuestras costumbres, eh, nuestra eh, idiosincrasia, tiene que ver más con el Valle del Ebro que con el Valle del Duero. Más con esta parte, de, de, con la zona de Aragón y de Navarra, y esto es una cuestión histórica, no es una cuestión de estar en la frontera, es una cuestión que viene del pasado de que eh, bueno pues eh, nuestros ganaderos, por ejemplo... Eh, al contrario que los ganaderos de, de, de, de, la, de la zona de Soria que iban a Extremadura y Andalucía, los nuestros iban a las dehesas de Navarra y Aragón, acompañando iban los, los pastores, los esquiladores, los jornaleros, etc. De tal forma que la, la mitad de la población de estos pueblos durante aproximadamente toda la edad moderna y eh, la mayor parte y hasta hace prácticamente 40 o 50 años, pues la pasaban en ese Valle del Ebro. Por eso quiero decir que a nivel cultural... Es muy desconocida nuestra parte del Moncayo, la parte soriana que se llama. A nosotros no nos gustan que nos llamen sorianos en esta parte. Nosotros como identidad, tal y como se concebían nuestros abuelos, somos rayanos. Y esos rayanos somos esos, digamos, navarro-aragoneses que nos ha tocado, eh, por esas divisiones administrativas, vivir en Castilla. Eh, en, en, nos ha tocado en ese territorio. Pues bueno, poniendo un poco estos antecedentes eh, respecto a la cultura y a la idiosincrasia, eh, comentar que siempre hemos, eh, nos hemos sentido pues, unidos al margen de esa frontera que tenemos ahí en el Moncayo, nos hemos sentido más cercanos al otro lado y a la otra parte del Moncayo que a la propia Soria. Pero esto además lo vais a entender bien, hasta qué punto nos une también hoy en día, antiguamente nos unía la, la, la cultura, la economía y demás, hoy en día nos sigue uniendo y desgraciadamente nos sigue uniendo también muchas veces los proyectos los proyectos negativos que nos vienen encima. Vamos a ver, esto que veis aquí, este mapa que veis aquí contiene, contiene toda una serie, eh, eh, lo que se pretende, si no nos dejamos de aquí a 10 años o de aquí a 5 años, esto es lo, a, como acabará siendo la parte occidental del Moncayo. ¿No sé, ¿Veis el cursor de mi ratón? ¿Lo veis verdad? Vale, vemos ahí cómo va la línea de Castilla y Aragón, ¿verdad? Parque Natural, toda la zona verde que tenemos ahí es Parque Natural eh, eh, ahora mismo, desde los municipios de Veratón, de Cueva y de Agreda, etcétera, se ha solicitado la ampliación del Parque Natural hacia la zona soriana. Es decir, que, que en principio toda esta zona que tenemos aquí, que está como en amarillo, ¿verdad? Incluido Veratón, es lo que se quiere ampliar de Parque Natural, Zona Protegida, perfectamente. Vale. Muy bien. Pues qué proyectos tenemos ahí, qué proyectos tenemos amenazando. Pues fijaos lo que tenemos amenazando. Tenemos, vamos a empezar por la parte derecha. Tenemos aquí la mina de magnesita de Borovia, Impulse, que ahora me tendré, luego me detendré un poquito en los proyectos, cada uno de ellos. La mina de magnesita actual, el primer cuadrado que estoy señalando es la mina de magnesita que está en funcionamiento desde el año 2016. Bueno, 2015, perdón. ¿eh? Bien, le, tenemos aquí junto a la mina, veis aquí otra... Parte roja que duplica, casi triplica la superficie. Esta es la parte de ampliación, la ampliación que ha solicitado en este año 2021 la empresa Magna. Bueno, realmente no es Magna, es otra empresa magne, subsidiaria llamada Magnesitas Idolomías de Borovia, la que pide la ampliación eh, sobre todo esto. Fijaos, la sierra de tablado paralelo al Moncayo, la sierra del de tablado... Viene a ser el Moncayo pequeño, después del Moncayo es la más alta que hay en toda la zona, con 1.749 metros de altura. Eh, tiene un parque eólico arriba, que en su momento fue eh, cuando se construyó el parque eólico más alto de Europa, eh, ahora mismo ya no lo es. Bien, eh, aquí tenemos este proyecto. Bien, la ampliación de la mina, atención, porque conlleva varios cambios también en el territorio. Vemos aquí el camino de acceso que va desde Borovia a la mina de magnesita esto es todo lo que es hablado Aquí nace el río Manubles, como veis, el río Manubles está ahí, bien, luego lo veremos en un mapa más detallado, de todas maneras. Eh, este camino está siendo asfaltado ahora mismo, mm, eh, pues lo que está haciendo es, hay, hay una nueva afección, una grave afección con el asfaltado, un camino que había, así que además es un camino privado, sin embargo, lo está faltando el ayuntamiento, atención, pone el dinero, la empresa... Magna es quien pone el dinero y es, eh, se lo da al Ayuntamiento de Borovia para que haga el camino. Bien, pero ¿qué ocurre? Pues que la empresa de Magnesita tiene unos incumplimientos de los que hablaré más adelante en su anterior proyecto en el que le fue concedido, que es este. Eh, hay muchas cosas que no ha cumplido con lo que prometió en materia medioambiental, etcétera, etcétera, y una de las cosas que no cumplió es que en realidad se le concedió, a la empresa, como eh, para el acceso, la alternativa, eh, había varias alternativas de acceso y la alternativa que se le concedió es este camino rojo que veis aquí, que eso estoy señalando con el cursor, ¿lo veis? Por aquí tenía que pasar realmente los camiones de la mina para no cruzar por el pueblo. Sin embargo, irregularmente, este condicionado que se les puso no lo han cumplido y llevamos seis años donde los camiones están pasando por el casco urbano y luego veremos las afecciones, y los problemas que está creando y que ha creado todo eso. Bien, aquí está el camino. ¿Qué ocurre? Pues que ahora la empresa, a todo correr, con el nuevo proyecto, quiere construir este camino. Este camino pasa por fincas privadas y además por una zona ecológica muy sensible que atraviesa el Arroyo de la Virgen. Es una zona, la verdad, es que es muy bonita, casi de lo más chulo del pueblo. Y en realidad supone una afección impresionante hacer este camino. Pero es el que están, en principio, obligados a hacer la empresa. Bien, Atención porque el proyecto, aunque ahora mismo la empresa ha presentado como proyecto solo la ampliación de esto, como lleva este camino y, atención, la construcción de un horno de calcinación del mineral, que lo tenemos aquí, que se quiere instalar en la base de la Sierra de Toranzo, una sierra poblada por pinos y por robles, eh, un sitio también pues, de un gran valor, de hecho aquí hay muchas especies, hay boreal, etcétera, etcétera, y aquí ese horno de calcinación del mineral es un horno que tiene unas chimeneas que evacúan, eh, aparte de otros eso, algunos gases de efecto invernadero, por cierto, y no solamente eso, sino que, eh, bueno, pues según sabemos de las emisiones que puede llegar a provocar, eh, algunas son de lluvia ácida. Este proyecto no se ha presentado todavía. ¿Por qué? Pues porque esta empresa los, presenta los proyectos, eh, digamos, compartimentados para pasar los estudios de impacto ambiental. Si se presentara en conjunto la ampliación de esta mina más el camino, más el horno, no pasaría los estudios de impacto ambiental ni la legislación europea. Bien, esto es lo que se nos viene encima en el término de Borovia, pero como vemos, vamos a un poquito más adelante, a la izquierda de Tablao, subimos la carretera y aquí tenemos, a la izquierda de la carretera, entre Noviercas y Borovia, tenemos aquí la superficie donde se pretende instalar la macrobaquería de Noviercas, la vaquería aquella, eh, con 23.000 vacas que ahora mismo han reducido, en principio, creo que son algunas menos, eh, por, eh, y, bueno entre otras cosas, ya lo comentaré, han tenido problemas para conseguir las tierras, pero es una superficie enorme, eh, una superficie enorme con, con todas las condiciones que sabemos que vamos a tratar eh, con esas aguas que quieren coger los residuos, etc. Y atención, porque entre medio, entre medio de este horno y esta eh, gran explotación ganadera que también lleva un biodigestor, que es, digamos, una fábrica también donde, bueno, pues ya sabéis que emplean todos esos, eh, eh, todo esos residuos para hacer combustibles fósiles, pero que también tiene sus chimeneas, etcétera, etcétera. Una fábrica aquí, otra aquí, y entre medio está proyectada un parque, un nuevo parque eólico, que llene todo este territorio llano que hay entre los dos, lo que llamamos la zona del Sequeruelo. Para aquí hay unos medidores que han instalado unas antenas de medición y aquí hay otras. Bien, eh, si vamos más arriba, dentro de los proyectos que están eh, pues más agresivos, vemos aquí en Olvega la fábrica de procesado de residuos tóxicos de Distiller. Una fábrica que trae residuos industriales de toda España para procesarlos y que ahora mismo se pretende duplicar o triplicar también. ¿eh? Es otro proyecto de expansión que han pedido. Como sabéis, esta fábrica es, eh, no es la única, pero es principalmente una de las fábricas responsables, la de las mayores responsables de la evacuación de los residuos al eh, río Val, en definitiva, eh, los que han contaminado el pantano del Val, que como sabéis es el pantano más contaminado de toda la cuenca del, del Ebro, que se hizo para agua de boca y prácticamente no sirve ni para regar. Bien, eh, hay más proyectos, Esta, este de Olvega, es, digamos, eh, por, por, esa, por um, esas características de reciclaje de residuos, de falso reciclaje de residuos, porque es un falso reciclaje de residuos eh, más peligrosos, pero en realidad lo que es, es una bomba de relojería, de relojería pues muchas de las empresas que hay en el polígono industrial de Olvega, eh, entre otras cosas, porque no están sometidas a ningún tipo de control y bueno, y, eh, y bueno, con este antecedente, presentándoos cómo puede ser el futuro si no le ponemos remedio de, de, de, de nuestra zona, bueno, pues vamos a hablar de las eh, cosas que tienen en común estos proyectos con otros, con Navarra, con Aragón y demás. En principio, todos estos proyectos que estáis viendo, quizás salvo el parque eólico, son todos promovidos por la misma persona, que es el empresario Emiliano Revilla. Emiliano Revilla es de Olvega, sabéis que se hizo rico con las chorizos Revilla y luego en realidad se hizo rico cuando vendió la fábrica e invirtió su capital en especulación inmobiliaria en Madrid y en otros lugares. Eh, bien, eh, fue secretado, secuestrado por Emiliano Revilla digo pero por, por ETA en su momento, él había abandonado las fábricas de Olvega y eh, el apoyo que encontró cuando, después de su secuestro en la gente de Olvega, que hizo manifestación digital, según dice él, es el que le impulsó para volver a invertir en su pueblo. Estos proyectos de nuevo, pero bien, eh, Revilla es el que impulsa estos proyectos y un núcleo empresarial que tiene a su alrededor, que bueno, pues prácticamente son sus acólitos que todo lo que, eh, que en realidad ahora mismo, este hombre está ya muy mayor, es, es muy, muy De hecho, eh, no está prácticamente ya para nada para llevar adelante nuevos proyectos, pero eh, sí que tiene un grupo alrededor que es el que está, está sacándolos adelante. El problema eh, de, de, de esta persona concreta, de este empresario, es el problema que tiene eh, de caciquismo alrededor. Es decir, que nosotros hemos oído aquí siempre toda la vida que cuando iba don Emiliano Revillo a Valladolid a pedir dinero, salía entraba al despacho sin llamar del presidente, de la Junta de Castellón sin llamar y salía con ese dinero. ¿Cómo funciona el núcleo empresarial industrial de Olvega? El núcleo industrial empresarial de Olvega funciona con subvenciones públicas. Por poner un ejemplo, la fábrica de nueva instalación que se instaló hace eh, tres, cuatro años, que es Sayona, que es además de Valle de Odieta, de la cooperativa, no es una multinacional aunque se llame cooperativa, que eh, pretende instalar la vaquería de Noviercas. Eh, esa misma empresa, eh, ahí tenemos, eh, tiene Sayona, acaba de instalar ahí hace cuatro años. Bien, pues Sayona fábrica de quesos eh, ha contado con una subvención de la Junta de Castilla y León de 6,5 millones de euros para la creación de 85 puestos de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si sacamos la cuenta, os vais a dar cuenta que son 78.000 euros el puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se estamos pagando los puestos de trabajo con dinero público durante cinco años. Ahora, si nosotros eh, cogemos y nos hacemos una visita al polígono industrial de Olvega y vemos el número de empresas que hay paradas, porque la mitad de las empresas que hay ahí instaladas en realidad están paradas y vacías... Nos damos cuenta de que han estado funcionando durante cinco años, es decir, el periodo en el que han estado cobrando la subvención y no más. Es decir, estas fábricas están ultradimensionadas, los puestos de trabajo privados se están pagando con dinero público. ¿Y cuál es el otro caramelo para la atracción de las empresas a Olvega? El otro caramelo es que no hay cortapisas ni laborales ni medioambientales. Aquí se puede hacer lo que queráis y si no se puede hacer, se podrá. Entonces, eh, para eso, claro, las malas lenguas dicen que la Consejería de Medio Ambiente está totalmente de Castilla y León cooptada eh, por estos intereses empresariales, entre ellos el de Emiliano Revilla, eh, como así parece ser, porque eh, bueno, le pasan una serie de proyectos que no pasarían de forma normal en cualquier otra consejería de realmente con un, un, con, por las afecciones que tiene al medio ambiente. Aquí el resultado que tenemos es que Olvega, eh, como no se le ha puesto corta pisa a, a las empresas, pues eh, ellas cogen todo el agua que quieren del Moncayo, todo el agua que quieren y además eh, sin ningún tipo de limitación, lo cual ha llegado a, a Olvega a ponerla al borde del colapso ecológico de no tener materia prima, de no tener agua para abastecer a esas empresas y hace año y medio precisamente eh, en el verano el ayuntamiento tuvo que pedir a los, a los vecinos que por favor se cortaran, bueno hubo cortes de agua y eran fiestas de, de Olvega en un momento determinado, el ayuntamiento con cierta sorna pidió a los vecinos que en vez de beber agua vivieran vino, ¿eh? os lo digo por tal pero eh, bueno, es un ayuntamiento desde luego en manos del Partido Popular eh, no del Partido Popular, de Emiliano Revilla concretamente y de sus acólitos y lo que se hace allí pues esto, entonces eh, claro, eh, eh, se pide a los vecinos que se corten la hora de beber agua pero no se les pone ninguna cortapisa a las empresas, no se les dice, oiga, mire a ver, que necesitamos aquí un plan que no pueden coger ustedes todo el agua que quieran no, no Tendrán que haber eh, con racionalidad. Eh, unido a ello, eh, esa ese ansia por instalar más y más empresas en Olvega, que es lo que venden estos políticos para que luego les voten en las elecciones, creo que vamos a traer a otra empresa en Olvega, no contempla eh, que este término tiene unas posibilidades de Olvega, unas posibilidades muy limitadas. Eh, entre otras, como decimos, el agua. A, al agua, eh, La falta de agua, según están bien, porque, claro, resulta que aparte de la que cogen las empresas, hay un montón de pozos ilegales eh, que se están dejando pasar y que, desde luego, pues resulta que el nivel freático del acuífero que tenemos debajo de Olvega y de toda esta parte del Moncayo ha bajado casi 100 metros de profundidad. Hay que ir más abajo cada vez para coger agua. Bien, ¿cuál es la solución que eh, han previsto estos eh, maravillosos ediles de, de Olvega para conseguir el tema del agua? Eh, pues pedir a las empresas un plan de racionalización, no Coger una nueva fuente del Moncayo Pero claro, el Moncayo no está en su término municipal El Moncayo está en término de Cueva de Agreda. Aquí tenemos Cueva de Ágreda de Lobis, en la base del Moncayo Bien, pues aquí hay una fuente que es la principal fuente La del Molino, que tenemos aquí Que nace del propio Moncayo Que el Ayuntamiento de Ólega pretende entubar Desde su nacimiento para llevar directamente a su localizada para abastecer a las empresas. Claro, para eso tiene que pasar por encima del pueblo de la Cueva de Ágreda. La Cueva de Ágreda tiene un alcalde que también es del Partido Popular, pero que resulta que se ha dado cuenta, pero que tiene otra mentalidad, porque él está deseando luchar por su pueblo, y claro, y de repente le llamaron de aquí, le llaman de aquí de hoy y le dicen, oye, que te vamos a quitar un río. ¿Cómo? ¿Que te vamos a quitar? No, no, lo siento, pero este río es del pueblo y el desarrollo os lo estáis llevando hoy aquí, las empresas lo estáis llevando aquí a vos. Y además este no es el modo de desarrollo que queremos en la cueva, que hemos apostado por el turismo, ya que estamos en la base del Moncayo y de aquí suben todas las rutas de ascensión al Moncayo, etcétera, etcétera. No, nosotros apostamos por los valores naturales y desde luego no queremos que os... Bueno, el alcalde de la cueva, como digo, se ha presentado por el Partido Popular, pero eh, está luchando con nosotros. Abrazo partido, uno más... Eh, ...y sin ningún tipo de eso... ...contra sus propios... Contra religios, o sea, ...con sus propios correligionarios ...dentro del partido... Eh, ...la verdad es que está... ...en una situación el hombre... ...bastante precaria en este momento... ...precisamente debido a estas luchas... ...porque el hombre se ha dado cuenta... ...ha abierto a los ojos... ...y ha visto lo que había delante... ...ha visto cuál era... Eh, ...la estructura que había... ...este señor cacique... ...cómo eh, estos proyectos... ...que nos están rodeando... ...pues lo que pre pretenden es... ...convertir a nuestra zona... Eh, en un espacio totalmente industrial y no solamente industrial, un industrial sin ningún tipo de control, con industrias salvajes y ningún tipo de control. Entonces, bueno, pues ahí por eso mismo ese gran enfrentamiento. Bueno, la segunda parte de Olvega es esa emisión de residuos que, como no, desde luego no tiene ningún tipo de conciencia económica, no se han preocupado de que eh, eh, la evacuación de aguas Pues tuviera pues, el reciclaje aparente. Hay una edad una en, en, en Ágreda, para gestionar los residuos de Olvega y Agreda, pero está infradimensionada. No se hizo para que funcionara, no se hizo para que funcionara. Se hizo simplemente para cumplir con el expediente y decir que tenemos una edad. ¿Cuál es el resultado? Pues que los residuos que salen de ahí del Val, están más, que entran en la edad, son tan más todavía contaminados que los que entran. Con lo cual, y eso es lo que ha provocado precisamente la contaminación del pantano del Val hasta extremos, pues que son realmente vergonzosos. Una obra que costó lo mismo que el Guggenheim, eh, no sirve ahora ni siquiera para agua, para rebar. Y de ahí las responsabilidades que se deberían pedir, a mi modo de entender, sobre todo desde los ayuntamientos de Tarazona y desde el otro lado, y los, los ayuntamientos afectados. Bueno, pues ahora vamos con la segunda parte, porque es la afección que tenemos respecto a estas otras empresas que tenemos aquí. Bien, vaquería de noviercas. Bien, el problema de la vaquería de noviercas... Eh, eh, bueno, supongo que, que estaréis un poco al tanto, habréis leído un poco, pero fundamentalmente, bueno, aquí lo que ha venido es la empresa, lo que viene es esa gran empresa que se, se llama mmm, Valle de Odieta como cooperativa, pero no es una cooperativa en sí misma como conocemos, es un grupo empresarial que eh, no solamente está apoyado por Emiliano Revilla, sino que sabemos fehacientemente que detrás de ese grupo están personas como Carlos Slim, uno de los señores más ricos del mundo, apoyando con presupuesto. No en vano, el presupuesto de inversión inicial en esta vaquería era de nada sin más y nada menos que de 92 millones de euros. Una empresa cualquiera no se permite ese lujo. Bien, este, este gran superficie que eh, fue... Eh, digamos anunciada y es eh, el mayor proyecto, la mayor vaquería de, de Europa, porque es así, la mayor vaquería de extensión, pues se parece a esas vaquerías que hay en Estados Unidos, a esas, esas empresas ganaderas, no sé si habéis visto alguna foto, podéis ver en internet que eh, son superficies enormes donde todo el terreno, ahí están las vacas estabuladas eh, durante kilómetros y kilómetros, ...está totalmente el territorio arrasado al respecto, ¿no? Pero bueno, esto lo que supone es una, una cuestión fundamental. En primer lugar supone eh, que este tipo de empresas, este tipo de multinacionales... ...están eh, eh, quitando las tierras a los propios agricultores del, del pueblo para cultivarlas él. ellos. Eh, aquí hay noviercas, es un término agrícola donde hay varias familias de, de chicos jóvenes... Que jóvenes, bueno, jóvenes no, jóvenes entre comillas, de mi edad quiero decir que éramos jóvenes en su momento, pero no somos viejos, pero que apostaron por hacer familias jóvenes y quedarse con las tierras de los padres, eh, pues, pues por, por, por, por su amor al pueblo. Bien, esas familias son precisamente las que no han querido vender tierras a la vaquería, a la empresa Valle de Odieta, las que se han opuesto. Eh, la mayoría, justo tenían las tierras en mitad de donde la empresa quería hacer su explotación. Bueno, pues eh, finalmente, como el movimiento de toda esta gente, la lucha que se ha llevado en parte, pues ya ha tenido sus frutos, eh, bien, se intentó cambiar, eh, bueno, al final la empresa ha cambiado el proyecto, lo ha disminuido un poco y lo ha cambiado un poquito de sitio, lo ha movido solo un poco, pocos metros, no muchos, eh, y lo ha bajado un poco para prescindir de esas tierras, de forma que ahora, se situaría en esta zona de aquí, que tenemos esta zona de aquí. Bien, eh, bueno, esto para hacer este proyecto lo que ha tenido, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Noviercas es cambiar la legislación municipal, porque con la legislación que había, que por cierto eh, había sido hecha en tiempos pasados, en tiempos de la candidatura independiente de Noviercas, que era una candidatura muy progresista en su momento y al frente de la cual estaba uno de los propietarios que se oponen a la vaquería, se hicieron unas normativas muy buenas, eh, quizá de los mejores pueblos de Soria, urbanísticas. Bueno, pues el nuevo ayuntamiento, el promotor, en conjunción con los de la empresa Valle de Odieta, han intentado cambiar las alegaciones, o sea, ca perdón, cambiar las eh, eh, ur normativas urbanísticas. Sabéis que en un momento la lo intentaron hace dos años, que desde Podemos eh, presentamos eh, alegaciones y entre los otros colectivos también, pero las nuestras. Fueron admitidas y precisamente no hubo lugar a ese cambio de, de, de normativa. Ahora de nuevo, a principios de año, el ayuntamiento de nuevo ha intentado cambiarlas otra vez. De nuevo hemos presentado alegaciones. Bien, la empresa no ha comprado a los propietarios las tierras. En realidad, se las ha comprado, bueno, en teoría se los ha comprado, eh, pero sin pagárselas. Eh, se las ha comprado con un periodo de carencia de tres años, al cabo de los cuales... Eh, si no se hace la vaquería, se las devuelve. Han pasado los tres años, no han cobrado los propietarios que en teoría se habían comprometido con ellos y ahora los propios propietarios que estaban a favor de la, de la, de la mina, de, perdón, de la vaquería, algunos de ellos, varios de ellos, ya están posicionados en contra y previendo que a ver si no nos van a devolver las tierras que a ver si encima vamos a tener que pagar de nuevo la catastración a nuestro nombre, con nuestro dinero, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí en Noviercas se les está un poco volviendo la tortilla del revés, por parte de los propios propietarios. También hay un sector de propietarios que se ha enfadado bastante, algunos sabemos que eran cercanos al Partido Popular, porque las nuevas normativas que proponía el Ayuntamiento de Noviercas establecían una diferencia muy clara entre los usos del suelo, entre los usos que podía hacer la vaquería Valle de Odieta y el agua que podían coger y el uso que podían hacer los vecinos, discriminando a los vecinos en favor de la vaquería. Con lo cual, hay algunos que tenían bastantes tierras y tenían algún proyecto y empezaron a decir: Vamos a ver, si nosotros entonces ahora queremos coger agua, ¿podemos coger agua eh, de su suelo? No, no, les dijeron que esto está reservado para la vaquería. ¿Cómo? Si queremos hacer urbanizar aquí, podemos urbanizar, ¿cómo lo está haciendo la vaquería? No, no, solo puede hacerlo la vaquería. De tal forma que se les ha mosqueado también un grupo de propietarios que también, como digo, según sabemos que son del Partido Popular y que tampoco los tienen a favor. Eh, es curioso porque hace tres años, cuando hicimos en Podemos Moncayo unas jornadas al respecto, para comentar cómo estaba el asunto... Eh, se presentaron allí junto con el alcalde de Ágreda, de Cueva de Ágreda, de, de de Ágreda eh, este grupo de propietarios de Olvega y de Noviercas del Partido Popular que eh, estaban en contra y a favor de lo que nosotros estamos proponiendo. Estoy poniendo un poco en general, hablándoos un poco en contexto del proyecto y luego, si queréis, podéis hacerme las preguntas que queráis. Afecciones graves. Bueno, eh, no vamos eh, eh, a ver, eh, a múltiples artículos, básicamente sabemos lo que supone esta vaquería. En realidad, es tomar todo el término de Noviercas para eh, poner a sus usos eh, el tráfico de camiones. Le necesitan luego una parte aparte para pastos y especialmente el tema de los residuos. Tenemos por una parte, sabemos que eh, fundamental eh, son esos, esas balsas que tienen de decantación de residuos, que eh, son las que, eh, bueno, pues puede haber toda la impermeabilización que quieran ellos con pues esos impermeabilizantes que hacen, pero sabemos como pasa en todas las macrobaquerías del mundo, que al final van a los acuíferos, que al final siempre se cuelan con el problema que tenemos de los nitritos, que son cancerígenos, que van precisamente pues, a esas fuentes, a esas aguas subterráneas y que con eso no hay nada que hacer y bueno, pues se vuelven cancerígenos y como digo, pues al final puede acabar contaminado. La cantidad de residuos que ellos... Eh, ...que ellos van a producir, eh, pretenden tratarla a través de una planta de biodigestión... ...pero como digamos, esa planta de biodigestión que produce además el gas... ...que ellos retroalimentará la, la empresa, eh, no, no recicla todos los residuos... ...como bien lo sabemos, eh, que hay unos cuantos lisiviados de estos que no se reciclan... ...algunos se pretenden, eh, bueno pues se dice que con ganaderos de la zona... Eh, ...pues se va a llegar a convenios para repartirlos como abonos... ...bueno, sabemos perfectamente que han hablado con ganaderos, no de la zona, sino de Almenar, de otros pueblos más allá, más cerca de Soria, del campo de Gómara, para eh, si se hacían cargo de los residuos. Y, lo que han llegado a y no han llegado a ningún compromiso con ellos, porque se han dicho, les han dicho, os firmamos para que os, os den permiso para la vaquería, pero esos, esos eh, residuos no vienen a nuestras piezas, porque, tenemos, porque ya tenemos problemas de contaminación de nitritos, como que para echar más en los campos, entonces no nosotros... Sabe, lo sabemos porque hemos hablado con ellos, ¿eh? Eh, no nos comprometemos a echar eso, es decir, que no tiene sitio donde echar los residuos que les, eh, lo, lo que les falten. Bien, en fin, eh, el gran problema que puede suponer esto, los puestos de trabajo, pues como sabemos los puestos de trabajo son falsos, la, las, estas empresas lo que venden, venden es siempre, cuento a la lechera, eh, 150 puestos de trabajo eh, estaban anunciando aquí en Noviercas resulta que el otro día llegamos a la noticia que salió en, en el periódico de... En los periódicos de Aragón, me imagino que la leeríais, en Torralba de Aragón, ¿verdad? Donde otra empresa de Navarra quiere poner también una explotación de vacas, dice que de 20.000 vacas. Bueno, pues allí esa, esa empresa, para prácticamente unas vacas, un número de vacas similares, anuncia la creación de 30 puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo es que en Torralba de Aragón crean 30 puestos de trabajo y aquí en Novierka 150? Bueno, pues de nuevo, es el cuento de la hechera lo que sabemos eh, que es falso sabemos que siempre pues lo tiran por lo alto bajan los bueno como todo hacen estas empresas no pues pues bajar la, las problemáticas que que, cree, que crean ellos no infravalorarlas y pues sobrevalorar los, los beneficios que crean con fin de con, convencer al pueblo sin más forma parte de esos proyectos en unas zonas vacías en unos pueblos eh, necesitados de población eh, que, que, ...que han caído, están al borde de la desaparición... ...pues vienen estas multinacionales a llenarnos el territorio... ...y aprovechar nuestros recursos. Quiero hacer una, una pequeña matización sobre el tema de la población al respecto... ...y al respecto a la mentalidad. Vamos a ver, fijaos qué curioso, pero eh, estamos en una zona... ...donde los pueblos, bueno, Olvega por su situación ha mantenido la población... ...pero estamos hablando de pueblos Noviercas borovia, pueblos de la frontera... ...que no eran pequeños... ...que tenían más de mil habitantes... ...hace 50 años... ...eso qué quiere decir... ...que la gente de estos pueblos... ...todavía tiene la mentalidad... ...el ser un pueblo grande... El, el, ...el aspirar a que sus pueblos... ...tengan vida porque los han visto... ...toda la vida... Pues mucha gente eran pueblos fornidos... ...pueblos de población... ...vamos al interior más allá de Noviercas... ...a la provincia de Soria... ...Pinilla del Campo y tal... ...y vemos que son pueblos muy pequeñicos... Donde sus mejores tiempos tuvieron como mucho 200 personas, donde no hay esa conciencia de ser, digamos, una población con gente, ¿eh? esa población, esa cultura de ser una, una población fuerte, importante. Entonces, a la hora de aceptar estos proyectos, de decir la salvación de nuestro pueblo, pueblos del interior de la provincia de Soria dicen: no, no, pues aquí esto, pues si no hemos tenido nunca gente, ¿para qué vamos a tener ahora y vamos a romper la dehesa? Eh, pero aquí en sitios como borobiano Abiertas, coño, es que queremos ser Como éramos, ¿sabéis lo que quiero decir? Queremos ser te, por, si, si fuimos así, ¿por qué no? va? Si hubo aquí más de mil habitantes en su momento ¿Por qué no va a volver a verlos ahora? Eh, esto es importante para entender Un poco cómo eh, mucha gente También acepta estos problemas dentro de los pueblos En realidad es más fácil meter este, este Cuento de la lechera En nuestra zona, en estos pueblos De la raya, que más allá en Soria Bien, sin más bueno, no quiero. Eh, eh, una de, otra de las cosas que quería poner en, en cuestión es que eh, estos proyectos, eh, bueno, vamos a hablar a continuación ya un poco del proyecto de la mina de Borovia, con su ampliación. Si os dais cuenta, estos proyectos tienen además de, de, de tener de nexo de unión a Emiliano Revilla, son proyectos especialmente Vaquería eh, de Noviercas y Mina de Borovia, cuyas empresas están en Navarra y de Navarra dan el salto a esta zona cercana de Navarra, que es el Moncayo, el Moncayo Occidental de Soria, donde la legislación es tan laxa, la legislación ambiental y laboral está tan laxa. Claro, eso es lo que utilizan, pero claro, ahí tenemos Valle de Odieta, esa vaquería que tienen, Caparroso, con 3.000 vacas, y ese proyecto de ampliación aquí cerca. Eh, Magna, magnistas Navarra, ese horno que tiene Zubiri, esos proyectos de ampliación que tiene en Borovia y en el Valle del Baztán porque ahora mismo está intentando también llevar a cabo una mina, eh, eh, otra cantera, para completar su producción de, eh, pues de mineral en el Valle del Baztán, fijaos, es la zona que es tan impresionante y también cuidada. Bien, y por último decir que, claro, ahora voy a centrarme un poquito más en la mina de Borovia, pero antes de que se me olvidase, de que se me olvide cómo estos proyectos no es que sean una cuestión, claro, no es que nos, nos afectan a nosotros, nos afectan fundamentalmente a Aragón y a toda la parte de Navarra que está en la ribera de estos ríos. Quiero decir que, claro, nosotros aquí es donde criamos las aguas, eh, es donde tenemos, digamos, los acuíferos, tenemos aquí los acuíferos debajo de Aranda, perdón, debajo de, de Cueva de Ágreda, el acuífero de la Arabiana, que es el que surte, ya sabéis que el río Arabiana, este río que hay por aquí, está capturado en, eh, bueno, las aguas superficiales van al Duero, es el único río que las desemboca en el... En el en el, bar, el mar Atlántico, eh, pero las subterráneas están capturadas en este área por el acuífero del Keiles, por tanto, por ejemplo, si suponemos que Olga conge parte de este río o este río que pretende del Moncayo, se supone que el caudal del Keiles va a disminuir, porque lógicamente ese caudal del, no va al fondo de la Arabiana, es un caudal importante. ¿Qué ocurre? Que lo que está dándose aquí también es una lucha por... Eh, por los recursos, por las tierras, las tierras de Noviercas, pero también por las aguas, lógicamente. Eh, bien, este acuífero hasta aquí, hasta aquí, parece ser que va hacia aquí, pero una vez que atraviesa el Arabiana el Estrecho, que es esta zona que vemos aquí entre la Sierra del Madero y la Sierra de Toranzo, el Estrecho, bien, aquí de nuevo, aquí el acuífero subterráneo empieza a verter sus aguas, ...hacia el Manubles y el Aranda, hacia la cuenca, es decir, en dirección, digamos, a la que va, está el, el parqueólico este que veis aquí, hacia abajo, hacia el sur. Con lo cual, de una u otra forma, tome eh, la presunción de tomar eh, aguas, la vaquería de Noviercas, o a bien aquí en esta zona, aquí, tomen un sitio o tomen otro, la detracción de aguas es eh, segura... A un canal. Según afirma el alcalde de la cueva, los medidores están puestos en la zona de aquí de la cueva, con lo cual la zona donde se puede pretende coger el agua subterránea es precisamente el acuífero que afectaría al Keiles y, por tanto, a toda la zona de Tarazona. Eh, el volumen de agua que pretenden coger, pues eh, bueno, es eh, junto, si lo, Bueno, se acerca, se acerca, pues, a grosso modo a la cuarta parte del eh, total del acuífero, ¿m? del total de la masa del acuífero, eh, aproximadamente. Y atención porque, aparte del agua que pretenden coger, es un caudal superior al río Jalón, eh, superior al río Tormes, eh, a lo que lleva todos los días el río Tormes, eso es lo que pretenden coger. Porque lo que está en cuestión en este momento es precisamente ese aprovechamiento de los recursos, estas aguas que pretende, por una parte Olvega, las empresas de Olvega. Por otra parte, la vaquería de Noviercas, las pretenden también otras empresas, otras multinacionales que se están, eh, están ahora tocando, eh, por aquí, fijaos en la parte izquierda de la foto, Inajosa del Campo, podía haber ampliado un poco la imagen, Pinilla del Campo, etcétera, etcétera, ahí están multinacionales, ahí la Diputación Provincial de Soria ha previsto hacer unos regadíos con dinero público, bien, eh, pero no les debe bastar, y además hay unos nuevos sondeos que afectan a este mismo acuífero de la Arabiana, que son de la Floret y otras empresas de eh, agricultura, de agricultura industrial. Eh, Floret, ya sabéis, las de las lechugas y todo eso, ¿no es así? Bien, pues estas empresas han pedido también agua del acuífero. Es decir, este acuífero se está siendo disputadísimo, las aguas subterráneas, eh, por los proyectos empresariales de Olvega, la vaquería de Ovieta y eh, las eh, nuevas eh, empresas como Florez y tal. ¿eh? Bien, respecto a los residuos, pues tenemos claro que la cuenca invasiva donde abocan los residuos es precisamente del Valle de desde aquí, ¿verdad?, hacia el manubles Saranda. Como veo que me estoy estirando mucho, voy a resumir un poquito para centrarme en la mina de Borovia, en el último proyecto. Y con esto, pues un poco acabaré. Bien, este proyecto, ya sabéis que en, 2000, en el año 2000, eh, ...es cuando vino Magnesitas y Dolomías de Borovia con el proyecto... ...aquí el, el pueblo lo rechazó de pleno, se hizo una consulta popular... ...entonces estaba la candidatura independiente de Borovia en el ayuntamiento... ...también una candidatura muy progresista... Eh, ...que eh, bueno, o se sometía todo a, a votación y a referéndum, se rechazó... ...pero cinco años más tarde, eh, en otro contexto diferente... Eh, ...pues volvió la empresa, eh, por lo bajini empezó a conquistar a la gente... Empezó a presentar su proyecto como algo bueno, empezó a negociar con los propietarios prometiendo el oro y el moro, diciendo que el proyecto era más pequeño, lo que hizo es compartimentar el proyecto y el proyecto que tenía presentado inicialmente es el que se quiere explotar ahora, es decir, lo que ha pedido de ampliación, incluso más, porque la capa de magnesita magnesita eh, dolomía llega desde el término de Veratón, desde esta zona que estáis viendo aquí, hasta el término de Purujosa hasta todo esto. Y de hecho, en origen, la primera empresa se planteó explotar toda una cantera que a lo largo del tiempo sería de aproximadamente unos 12 kilómetros, que incluiría esta parte de... ¿Qué ocurre? Que al tocar parte de Aragón, claro, ¿qué pasa? Que los estudios de impacto ambiental y demás ya no eran cosa de la comunidad autónoma, sino que eran del Estado, ¿no es así? Con lo cual eso le dificultaba mucho que se le concedieran. Así que compartimentó el proyecto, visto que Borovia... ...también se le había prohibido por el referéndum ponerlo en marcha... ...lo hizo muchísimo más pequeño hasta que el pueblo... ...bueno pues nada, entre con malas artes... ...hay que decir que aquí hubo mucha labor de zapa por debajo... ...es decir, se compró a la gente sin ir más lejos... ...se compró al pueblo a determinadas personas... Eh, ...bueno en fin, no me voy a meter en cómo se llegó eh, lamentablemente... ...pero fue eh, de verdad sufrimos mucho lo que estuvimos aquí... El propio movimiento que se forjó Antimina tampoco fue un movimiento claro, fue un movimiento que fue atado por, los, por varios de los propietarios y que no hizo la oposición que tenía que hacer en defensa de lo que era el pueblo, sino más bien en determinados intereses, eh, que al final pues abocó aquello a que, bueno, pues acabó con el resto de la aurora, y a pueblo dividido, pues ganó la empresa. Bien, ahora mismo las cosas han cambiado. La mayor parte de la gente, frente a este nuevo proyecto de ampliación que se acaba de presentar, eh, sabemos que la mayor parte del pueblo está en contra. Incluso muchos de los que estaban, a favor, la mayor parte de la gente que antes estaba a favor del proyecto, pues eh, al, se prometieron 159, bueno, 15, 30 puestos de trabajo eh, para gente del pueblo, empresas subsidiarias, ayudas, una residencia de ancianos y demás. Bueno, eh, la empresa no se ha cumplido nada de eso, o sea, decir todo eso que prometió, no, bueno, hay trabajando dos personas del pueblo, lo demás son 15 eh, otras 12 personas que son de fuera, eh, son gente que vienen de Cataluña, de Valencia, sitios además bastante lejanos, que trabajan entre semana en el pueblo y el fin de semana se van a vivir con sus familias a sus ciudades. Luego, lo cual eh, vemos que estos proyectos no asientan población, sino que al revés, lo que hacen es... ...deteriora el medio ambiente, los recursos y la expulsan. ¿eh? Es decir, que esa, esa falacia ellos traen mano de obra de baja calidad y, y todo eso. Bien, eh, pues como digo, ahora mismo tenemos enfrente esto con las alegaciones en marcha que acaba el plazo el día 10 de febrero y que, bueno, pues toda la zona afectada pues es impresionante sobre todo porque, claro, está eh, hablado, aquí es donde nace el río Manules aquí tenemos el río Manules Bien, lo que estamos haciendo ...la dolomía que están extrayendo... ...es donde es el acuífero... ...es donde está el agua donde nace el acuífero... ...entonces lo que estamos haciendo es destruir un acuífero... ...pero así como suena... ...destruir un acuífero... ...y esto... Eh, ...resulta que oímos todos los días... ...el agua, el agua hay que protegerla... ...es un bien ¿qué tal, es un buen qué cual... ...bueno, pues el agua no se está... ...los acuíferos... ...bueno, falso, falso... ...no hay nada de eso... ...¿cómo puede ser que en el siglo XXI... Hoy en día se esté permitiendo la destrucción de un acuífero. Cuando la empresa dice, eh, esta empresa tenemos permiso por ser un bien de utilidad pública. Falso. No es, o sea, no es, no es un mineral de utilidad pública. ¿Por qué? Porque el 78% de la producción de esta magnesita, de esta empresa, se está dedicando a la exportación. Luego, esta empresa no es de utilidad pública. Todo lo que es. Lo contrario, un bien estratégico a nivel nacional que ahí estaría por pues si se necesita, ahora mismo se está extrayendo para venderlo al extranjero, lo vende una multinacional francesa para sacar su beneficio privado. Con lo cual, naturalmente, no es un proyecto de utilidad pública. Y esto es una, una, de, los, eh, una de las cosas que se ha alegado en este momento. La segunda parte, todos los, como he dicho, todo lo que habían hecho la empresa, todo lo que había prometido en el anterior proyecto... Por lo cual el pueblo al final, el pueblo no, el ayuntamiento les dijo sí, bueno, todo eso se ha ido eh, se ha visto que no era cierto. Con lo cual, eh, pero no solamente eso, es que eh, mm, mm, las autoridades les impusieron una serie de condicionantes para llevar a cabo este proyecto. Una serie de condicionantes sobre todo ambientales, lo que os he comentado, el paso del pueblo, el que no pasen por el pueblo los camiones. No, no, ellos lo han incumplido durante cinco o seis años. Bueno, eh, muchas otras cosas, naturalmente. Por ejemplo, bueno, todo el tema, por ejemplo, de las balsas de decantación. <coughs> bueno, el agua tiene que ha hablado, es una zona productora de agua, lógicamente, ahí está el acuífero y todo ese agua, ellos la sacan primero y eh, trabajan en seco, que dicen, ¿eh? sacan el agua y trabajan en seco con esa magnesita que la sacan. Bien, tienen que decantar esas aguas antes de verterlas al río. Pues bueno, ayer mismo por la tarde visitamos la, la mina y pudimos comprobar cómo hay una gran manguera que saca aguas directamente del pozo al cauce sin pasar por las balsas de decantación. Es decir, hacen lo que les da la gana y no hay una auditoría ambiental, no hay eh, un guardaforestal, no hay un seprona, no hay nadie que esté revisando aquello y que esté auditando aquello. Y de hecho, en este momento, y esto es un comentario general en Borovia, eh, los vecinos nos vemos totalmente eh, eh, pues sin ayuda, totalmente eh, eh, pues, eh, solos, porque eh, vemos cómo las instituciones, cómo las leyes, no están respondiendo a lo que dicen responder cómo eh, esos permisos ambientales que se dieron, no hay ningún seguimiento al respecto. Y cómo se está deteriorando, no solamente el curso del Manubles, sino todo lo que tiene alrededor, todo lo que es la finca de tablao. Eh, todos los estudios que hay en el estudio de impacto ambiental que ha presentado la empresa, eh, eh, ahora mismo, en la que hemos puesto alegaciones, estamos con las alegaciones, hemos podido comprobar cómo se manipula, cómo se falsea, Cómo se hace eh, en todos los informes, cómo se falsea toda la realidad de lo que es esta sierra. Y se falsea empezando por el agua, porque si a la anterior explotación se le concedió el permiso para, para trabajar, es porque la Confederación Hidrográfica del Ebro Atención, porque tiene gran responsabilidad y una responsabilidad fundamental que no se puede pasar por alto. Y que además yo creo que en su momento habría que incluso exigir a nivel legal qué ha pasado ahí. Un estudio hidro, se apoya en un estudio hidrogeológico que dice que los acuíferos de tablado son acuíferos estancos y por tanto la afección a las cuencas de Lisuela, del Manubles, del Ribota y del Aranda no existe. Claro, en 2015... Alberto, siento eh, interrumpirte, pero deberíamos ir sí, sí, sí. terminando no, la. Pregunta. Acabo ya, acabo ya, sí. En 2015, en 2015, precisamente eh, el Gobierno de Aragón encargó un nuevo estudio hidrogeológico donde puso de manifiesto que esto no podía ser, probablemente no era cierto, porque las mismas capas de más magnesita que hay aquí en Tablao son las que aparecen en la sierra en la parte de Purjosa y son los mismos manantiales que abastecen a Lisuela de Aranda. En, en la parte de, de Curjosa, con lo cual esa interconexión es casi segura, así como las interconexiones del acuífero más abajo con los ríos de la Aranda y del Manubles. Sin ir más lejos, rápidamente, y ya con esto voy a acabar, eh, esas mismas trampas se reproducen en todos los aspectos. El, el impacto paisajístico, cuando hace una valoración del impacto, imaginaos lo que puede ser una cantera... Que eh, afecta toda esta, esta sierra, si se ve o no se ve. Bien, pues ellos han cogido puntos de vista siempre por debajo del nivel del de suelo de esta de esta cantera, con lo cual si estamos debajo no tenemos punto de vista para ver la, la mina. Eh, o sea decir, es un punto de vista tramposo. Lo mismo con respecto a los yacimientos arqueológicos. Hay varios, hay uno aquí claramente afectado, además un yacimiento importante de las conejeras. Pues bien, el señor que ha hecho el estudio de impacto ambiental y el estudio arqueológico dice que hay una barrera de animales que tiene 100 años y efectivamente hay una barrera de cerrada de los animales que, que tiene 100 años, pero está construida con las piedras del yacimiento que tiene debajo que no está catalogado. Entonces, eso es todo un, un sumo. Y, como digo, pues eso. Así que, bueno, en esto se van a basar las alegaciones. Y, como digo, pues está en tela de juicio, pues ahora mismo no solamente esto, sino también el camino, con este nuevo camino y con todas las afecciones que provoca... Y, que, está en, que ha puesto en contra a todos los propietarios de, prácticamente de todas las tierras que, que, que están afectadas. Esa es la situación en el momento actual. Bueno, eh, creo que me he ido bastante, pero yo cuando empiezo a hablar eh, no tengo límites y como no tenía guión, pues probablemente me he ido por eso. Así que bueno, voy a dejar paso a que hable alguien más. Gracias, Alberto. Es que es muy interesante escucharte, ¿eh? pero para dar opción también a que luego tengamos sí. un tiempito para preguntas. Venga, pues Marta, Marta de Santos, por favor, si estás por ahí, manifiéstate y, y si eres tan amable, venga, adelante. Vale. Eh, bueno, pues eh, jo, la verdad es que es impresionante, ¿verdad? O sea, Porque aunque lo hayamos hablado todas semanas, eh, todos estos temas lo todo en, en la explicación que nos acaba de hacer. Bueno, que eh, mucho ánimo, lo primero, ¿vale? Y no rebleéis, como hemos dicho. Eh, desde Aragón, bueno, ya sabéis que estamos para apoyaros, no solo por la parte egoísta nuestra de que, que nos afecta, ¿no? De que nos podéis dejar sin agua si, si, si Castilla concede ese permiso y empieza esa explotación ampliada sino también pues como compañeros ¿no? que nos hemos sentido siempre desde esa primera jornada que hicimos en el Moncayo. Y bueno, pues en los grupos quería contaros un poco a los que no lo sabéis, pues que nos hemos estado juntando con los compañeros de Navarra y, y de Castilla pues para coordinarnos un poco como partido y que además nos hemos juntado como dentro de, los, de las distintas plataformas ciudadanas. ¿no? Creo que más que meterme en la parte de en qué consisten las alegaciones, que yo creo que ya, la, ya lo habéis visto, pues un poco insistir en el hecho de, de que estos trabajos, o sea, la soledad de trabajar en un pueblo en contra de estos poderes tan bestias ¿no? con los que te enfrentas, pues sin duda pues es la, la, la necesidad del trabajo en red, esos apoyos, esas recogidas de firmas, esas presentaciones de alegaciones, estamos todavía en, en fecha para que cualquiera de los que estáis escuchando o escucharéis estos días de la charla eh, podáis sumaros a ese apoyo, aunque solo sea por apoyar a esta gente que está ahí defendiendo el territorio eh, con mayúsculas, ¿no? Desde hace tantos años o soportando esa, esa, esa zona tan maravillosa de, del, del, del Moncayo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, de verdad que mucho apoyo y además es un placer trabajar con gente que se lo ocurra como, como lo estáis currando. Bueno, pues simplemente comentar que... En ese trabajo de ecologistas, en bueno, que más o menos ecologistas en acción, no es el que nos ha organizado un poquito o nos ha dinamizado las reuniones. Hemos ido juntándonos todos los martes con otras plataformas ciudadanas de la zona que se juntaron entonces y se han reactivado ahora para estas alegaciones. Y bueno, y que desde este proceso hemos terminado en un grupico que se formó también a DOC en Podemos Aragón. Eh, con gente que jamás había hecho estas cosas, y bueno, pues Samuel, Gema, Ana, pues han, se han visto ahí escribiendo, ¿verdad? Las alegaciones, se han pegado unas curradas de leeros todos los textos que teníais ya trabajados, y bueno, es súper orgullosa de que Podemos Aragón haya, haya presentado esas alegaciones a, a este momento de, de intento de ampliación, ¿no? Que nos hayamos sumado como parte activa a la lucha. Evidentemente, cualquier persona, insisto, porque además veo aquí a los Manolos o a los Fernandos que son hiperactivos, que cualquier persona que se apetezca sumaros de manera, de manera personal, no hace falta que seamos expertos geólogos ni hidrólogos ni nada parecido, podéis sumaros de, de una manera sencilla a esta recogida de firmas o elevaciones, y es interesante que por lo menos mostremos ese apoyo a la gente que está en el territorio. Tengo la perra de fondo ladrando, no sé si la oís, pero bueno. Eh, contaros desde eso como partido, no yo muy orgullosa como secretaria de, de estos temas en el, en el partido pues el trabajo de Sano bueno de toda la gente que habéis estado en el grupo muy contenta, de Diana que no está tampoco pues, en, en prensa, en comunicación y que eh, nos vamos a centrar hoy en la mina solo, no lo de la batería lo podemos dejar para el día que se pueda juntar la compañera y entonces bueno que hemos llevado estos dos temas en paralelo que eso ha complicado más el trabajo todavía porque a veces no sabías si estabas hablando de los caudales de la vaquería o de, o de la mina pero bueno al final como bien ha explicado en ese mapa se ha visto clarísimamente que todo va junto todo suma en negativo y que eran amenazas importantes como para estar como para posicionarnos en ellas no bueno pues eh, tengo ahora el placer de estar de directora general en el gobierno de Aragón de, no es exactamente mi tema es mis mis temas van más por la parte de, de cambio climático, educación ambiental, residuos suelos contaminados, pero en este caso, bueno, pues he tenido la suerte de poder trabajar con un equipo técnico que conocía este tema además eh, por los antecedentes que, que ahora os cuento y es, hemos estado desarrollando alegaciones como el Gobierno de Aragón, que he tenido el placer de firmar hoy y han sido registradas en Castilla, ¿no? Bueno, por contaros un poquito los antecedentes, eh, como bien has dejado caer antes Alberto, eh, esto es un proyecto del 2010 y el Gobierno de Aragón entra a participar en, en la tramitación. O sea, la primera días de 2010, luego hay un modificado del 12 y el Gobierno de Aragón se, se persona como afectado eh, por ahí por el 15 y presenta un contencioso y esos estudios que estaba comentando con los que bueno nos hemos basado nosotros también para hacer nuestras alegaciones. Se presentan como pruebas periciales en ese contencioso, en ese juicio, para eh, como pruebas ¿no? de, que, de que el gobierno de Aragón tendría que haber sido avisado y es parte afectada de, de esta ampliación. ¿no? Bueno, eh, también como has comentado, la confederación juega un papel muy malo en esta situación. Hace un informe con muy pocas ganas y muy poco fundamentado técnicamente diciendo como cómo afecta a Aragón, como que apenas altera el acuífero. Eso hace que el contencioso se vea, um, se vea emborronado. Pues el juicio en ese momento, hay un informe absolutamente técnico y bien fundamentado del gobierno de Aragón, pero hay otro informe de una, escala, de una, de una entidad de una escala superior y parece ser pues, que se le da validez al de escala superior y no al del al gobierno de Aragón. ¿no? no obstante, el resultado de ese contencioso eh, tiene dos dos resultados muy importantes. ¿no? El hecho de que sí que se, de que el gobierno de Aragón se moje ¿no? y tengamos este antecedente de que, bueno, eh, los, a lo mejor a los vecinos de Borovia, de Borovia les podemos ayudar desde otra institución o desde otra, de, desde otra administración eh, porque las leyes existen, lo que pasa que el gobierno que tenéis allí se las están saltando y entonces, bueno, pues es una maravilla poder usar las instituciones públicas para... No sé a quién ha activado el micro Mira la Charo <ríe> Hola Charo Bueno pues eso, contaros que El resultado de ese contencioso Lo que hizo es que había una planificación enorme De la mina, de 16 cuadrículas mineras Que es una medida Se usa en estos términos Y eh, se frenó a, a las seis. Que existen ahora autorizadas ¿no? Entonces bueno, en esta ocasión en vez de llamarle ampliación, que es una de las trampas que también has comentado, lo que hacen es como si hicieran otra cosa nueva, como si no existiera una mina previa. Entonces, la, la mayor parte, o sea, la sustancia de las alegaciones que hemos presentado, eh, yo creo que la, lo gordo, lo importante es que, que esto no se hace así, o sea, que esto es, una, esto es un sumatorio de impactos, esto es una ampliación de un impacto previo, y por tanto, tiene que volverse a hacer el proyecto de cara a, a enfocar así esa, esa evaluación, ¿no? Eh, no me quiero enrollar mucho porque yo creo que entendéis perfectamente que el gran impacto para Aragón es la detracción de caudales, no directamente del río, sino del acuífero subterráneo de donde nacen un montón de ríos, aparentemente, ¿no? que hay que profundizar en esos estudios y que esa detracción en, en origen pues lo que te pueden hacer es secar el río y estropear la calidad de, de, de esos ríos ¿no? y además alterar los ciclos, pues los estiajes, los caudales ecológicos, bueno, tiene muchas afecciones al, al recurso agua, ya digo, tanto en calidad como en, en épocas y además la, la calidad de ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, además eso no hablamos de una tontería, hablamos de unos caudales mmm, brutales y sumas su masa además a la vaquería, es bueno, es que yo no creo que haya tanta agua, ¿eh? No, o sea, faltan esos estudios serios de confederación. Entonces, bueno, en esta nueva evaluación de impacto ambiental, Insisto, no se suman los impactos, las ni acumulativos, que exactamente lo pone así en la ley, o sea que es que eso es obligatorio por ley, lo cual espero que eso se tenga en cuenta porque lo único que estamos haciendo es una llamada a cumplimiento de ley. Eh, no se analizan, por tanto, esos impactos iniciales, como bien comentabas, eh, cuando, cuando les autorizan dicen vale va a haber estos impactos entonces hay que hacer este seguimiento y hay que hacer y tenéis que cumplir es, estos condicionantes los condicionantes es yo qué sé por poner un ejemplo si cortas este árbol plantados más no bueno, pues ni se hace el seguimiento o no conocemos el seguimiento o, y, no, y no cumplen los condicionantes. Entonces ha habido un trabajo también muy interesante de gente que ha estado allí, ¿no? demostrando técnicas con fotografías y comprobando condicionante por condicionante para demostrar que no se están cumpliendo, eso en la parte social. Y sin embargo, bueno, pues desde el gobierno de Aragón lo que hemos es reclamado esos informes de seguimiento para poder analizarlos desde aquí si realmente. Por ejemplo, sí que se, en la sentencia sí que obligó a esos estudios de seguimiento de confederación, de caudales y demás. Entonces, bueno, pues hemos solicitado que se nos hagan llegar, que formen parte de este, de este expediente. Y luego no se han hecho, eh, bueno, pues esa suma de impactos, lo he dicho. La suma de impactos no analiza los seguimientos y aparentemente no se cumplen los condicionantes. Entonces, esos tres conceptos base en una evaluación ambiental, pues ya la tumba, ¿no? O sea, quiero decir que de partida son 16 folios técnicos para, para justificar que esto no se está cumpliendo. Es un poco rollo, yo el que se lo quiera leer, yo os lo paso a los frikis, os lo leeréis pero, pero es un poco abreviado, ¿vale? Eh, se trabaja el ámbito geográfico, los recursos naturales afectados, todo lo que es la estructura hidrogeológica de la zona, y además, un tema que no hemos hablado, que es los riesgos de rotura o desbordamiento de balsas de decantación. Entonces, bueno, es uno de esos que han añadido los geólogos de, del Gobierno de Aragón, que me, me ha parecido muy interesante y ahí lo hemos recogido, ¿no? Bueno, pues eh, en resumen, eh, esto es una barbaridad, eh, no tiene ningún sentido que, que obtuviera esa evaluación favorable. Estoy contenta porque hemos puesto la pica en el momento en que había que ponerla, la otra vez tuvimos el problema de confederación, esta vez yo creo que confederación ha entendido que no puede hacer cualquier informe y, y estamos posicionados tanto como gobierno como como partido, con lo cual estoy contenta, muy orgullosa de los equipos que, que se han creado y, eso, y transmitiros mucho ánimo a la gente de allí porque creo que, que es sustancial que lo sintáis, ¿no? porque... Los que hemos vivido luchas en pueblos pequeños, eh, bueno, yo ahora veo a Charo y digo, el sentir que había gente en la ciudad apoyándote, pues es, es, es imprescindible para no desmoralizarte y no mudarte, ¿no? Porque al final eh, eh, intuyo muchas noches de desesperación pensándome largo de aquí, ¿no? Bueno, pues eso, que muchas gracias a todos y, y a seguir, quiero decir, ahora tenemos que estar expectantes de lo que... Bueno, primero a presentar alegaciones, los que no hayáis presentado, o a sumaros a las que han preparado así modelar. Y incluso se pueden hacer alegaciones emocionales, ¿eh? no hace falta que sean hipertécnicas. Y luego, pues eso, a seguir atentos lo que pase, un poco a colaborar con vosotros en esa parte de sensibilización, que eso es muy importante también, ese, ese sacar a la luz este tema, que si no estuvierais allí se hubiera quedado en una carpeta y nadie hubiéramos accedido a esa información hasta que hubiera hecho el destrozo ya irreversible y bueno, Susana por ejemplo, ah, esa parte no la hemos comentado Susana Palomar que está, eh, bueno en mi pantalla está encima tuya, Alberto el, ella es diputada en la, en, la, en la Diputación Provincial de Zaragoza bueno pues preparamos también una iniciativa, no sé si seguiste ese, ese punto político que fue cuanto menos curioso, verdad pues, Susana, la palabra curioso eh, presentamos un, una moción conjunta porque por plazos no llegábamos porque lo que queríamos, el objetivo de esa moción era instar a todas las instituciones que tienen que ver en este, pro, en este proceso y en las dos, en la vaquería y en la mina entonces era como seis instituciones, bueno, era un poco de follón y, pero bueno, tenía que entrar en plazo y era el pleno en el que podíamos entrar y entonces entre otras cosas pues se instaba a la Confederación del Duero a hacer consulta a la, de la, a la del Ebro, a la del Ebro a, a presentar los estudios. Bueno, pues un poco así, ¿no? Bueno, pues llegó el SOE que es el partido minoritario que gobierna en la Diputación Provincial y nos hizo una cosa muy rara, que es la enmienda a la totalidad de una iniciativa, en vez de una propuesta de transacción de texto o un algo así. Fue un poco, eh, aunque sé que le grabado, lo voy a decir, un poco infantil, de no quiero que ahora sea Podemos el que lleve la iniciativa, porque siempre he sido yo el que estaba en contra. Entonces, en vez de pactar con nosotros ese texto resultado, pues quisieron imponer el suyo. Un texto que, por otro lado, era bastante cobarde porque se quedaba en el pasado, no avanzaba en, en la problemática actual de la ampliación, eh, defendía a los pueblos de la zona del Moncayo. Yo espero que esa, esos pueblos aragoneses finalmente hayan hecho algo más que una moción en la diputación y... Mmm, y entonces, bueno, pues eh, al final salió aprobado ese, nos, nos descartaron nuestro texto, pero bueno, ahí, ahí está la historia de que por lo menos hemos puesto ese puntito en la Diputación de volver a hacerles mmm, posicionarse en contra de estos dos proyectos desde la Diputación Provincial de Zaragoza. Es decir, yo creo que los apoyos de las instituciones son importantes a la hora de que ahí en el pueblo sintáis cierto arrope y que la, la Junta vea que no puede hacer lo que le dé la gana y tenga que estar un poco más atenta cuando hagas esas evaluaciones. ¿no? Ala, ya me callo, que ya me he enrollado! Muchísimas gracias. Eh, bueno, vamos fenomenal de tiempo teniendo en cuenta que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos al principio, así que, eh, por favor, eh, vuestras preguntas. Yo creo que como estamos poquitos, que estamos 12 personas, no hace falta que las escribáis, así que si queréis ir pidiendo el turno de palabra podemos ir iniciando el turno de preguntas. Que si no son preguntas y son comentarios también. Tengo ¿eh? a San Fernando. Fernando, tengo, Fernando ah, te tengo Fernando. aquí. Fernando, Hola. ¿verdad? ¿Habías levantado Hola. la mano? Venga, adelante. Marta, yo estoy, yo insisto con lo de la SED. Con la, con la confederación bibliográfica. ¿Qué, qué? no te entendió la pregunta, Fernando. Yo estoy dándole estoy vuelta al tema de la confederación. Eso que un ente abstracto que ha aparecido ahí de la noche a la mañana, eso de quién depende. ¿De la quién confeder depende las confederaciones años? hidrográficas. Sí. Venga, Charo me va a corregir. Es una, son los organismos más. A ver, cómo lo digo que esto se queda grabado. A ver, esto es un organismo de unidad de cuenta, es decir, eh, eso fue un avance. O sea, ¿De qué Unidad de cuenca, o sea, todo lo que afecta a un río, por ejemplo, toda la cuenca sí. del Ebro, todos los afluentes y subafluentes, es un organismo que une a todo ese territorio, no, independientemente de comarcas, provincias o comunidades autónomas. Eso, ¿Pero quién lo crea? El ministerio, o sea, el, el... gobierno, eso lo crea la Constitución. ¿Ministerio de, hecho, de Agricultura? Eh, en su día debería ser algo de la agricultura, yo creo que de hecho es preconstitucional esta organización. Claro. Entonces, Porque lleva, lleva el año viviendo del cuento. A ver, la cosa es que es una administración, yo creo que esto no me paso si lo digo así abiertamente, Oso, esta, eh, la menos esta. modernizada a lo largo la de vista. los 40 años de democracia. O sea, yo creo que siguen con dinámicas muy obsoletas. Por ejemplo, el tema de la transparencia y la participación siguen siendo la gran asignatura pendiente y a pesar de que en algunos aspectos están mejorando mucho, por ejemplo, la parte de... De la gestión de riadas o los equipos de trabajo de biología y demás están haciendo unos trabajos fantásticos, pues hay otra parte que son los grandes poderes de las ingenierías o del hormigón por encima de, de lo que es el agua. O sea, sigue siendo una institución en la que pesa más el hormigón y el ingeniero que el agua en sí o la calidad de la misma. Entonces, bueno, pues sí, es, eh, es demasiadas veces la enemiga de, del territorio. Sí, es la punta de lanza, no digamos, ¿no? Es una punta es el... que está ahí incrustada eso, eso, eso. En, en la sociedad y la lo utilizan lo, los poderes, digamos. Así lo... es, y luego, y luego pues tiene unos poderes establecidos muy curiosos y tiene una representatividad horrorosa, horrenda, en la que mandan los de siempre, con un sistema de elección muchas veces, eh, por ejemplo, las comunidades de riego que va poto, eh, voto ponderado por hectárea que tengas, es decir, Mandan los de toda la vida, los jefes, los capos, los terratenientes, llámalo X. Entonces, bueno, pues eh, contra eso, esos es luchamos. Oye, Fernando, que alguna vez hemos ganado y seguiremos no. entre ellos. En este yo, caso. No que tengo un besero. Espero... Yo que tengo un besero. Y cuando tengo una cara que lo tengo aquí abajo, <risa> que, que, que, que me que a avivar. Qué ¿no? <risa> Te digo en que, que en este caso yo espero de verdad, de verdad, que la Che entienda que la lió, por no decir la cagó, y que ahora tiene que hacer el trabajo bien hecho. Pues sí, hay que doblar el, el, el brazo a esta gente porque no puede ser. Y, el, y, el, y desde el estatal tenemos que hacer algo. Desde el gobierno, digo yo. A ver. Además, han hecho, es que ZANO ha pedido palabra. Es que han hecho además ahora esto de la CUAES y AQUAMED, que yo ya me empiezo a perder en quién manda sobre quién, qué parte es ministerio, empresa pública o confederación. Pero bueno, en este caso es confederación, está claro. Entonces, bueno, pues eh, ahí estamos. Gracias, Fernando. ZANO, habías pedido palabra. Te reactivo sonido, quizás. Me parece que lo tienes que reactivar tú. Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues en primer lugar, muchas gracias tanto a Alberto y a pesar de que le ha costado conectarse por el desconocimiento que tiene de las nuevas tecnologías, eso nos pasa a todos la primera vez o primer, las primeras veces. Y a Marta, pues por la, la explicación que, que habéis dado. La verdad es que la, la intervención de Alberto acojona, acojona, tal y como a planteado y ha explicado la situación pues eh, preocupa mucho no y, y la verdad es que esto luego yo, yo no vivo en el moncayo yo vivo en una parte de teruel que que no tiene nada que ver con la zona de moncayo pero vamos me solidarizo con, con la gente que vivís allí porque porque entiendo perfectamente lo que puede pasar eh, hay que saber las afectaciones directas que se puede tener de, de lo que puede dar la la ampliación, aparte de lo que da ya la, macro, la, mine, la mina Borovia, eh, lo que puede dar su ampliación y los riesgos que corremos. Y eso hay que hacérselo saber a la gente y que lo entienda, para así hacer también un poco más de presión social. Eh, sí que es importante que no solamente sean los gobiernos los que se convenzcan de, de este peligro, sino que a nivel estatal se empiecen a, a poner me mecanismos que corten este tipo, este tipo de de actividades que al final, pues lo que hacen es más daño que bien y no ayudan para nada a que la llamada España vaciada pues, pueda salir eh, beneficiada. ¿no? Es un poquito esa, es la pregunta que me gustaría saber bien claramente las afecciones que puede tener y qué riesgo podemos correr eh, a causa de lo que pueda desprenderse de de una mina, de la, yo no sé conocer la de minas, pero las de carbón, y sé los efectos que han tenido vale, en mi zona, pero tampoco conozco mucho la, lo que es la, la magnesita y lo que puede producir, y eso sé que sería importante poder dárselo a conocer a las personas que saben poquito de estos temas, ¿no? pues más que nada, para hacer más conciencia social, en este caso. Estaba Charo despidiéndose, creo, es que hacía gestos con la mano, supongo que despidiéndose. Eh, sí, eh, una cosita solo. ¿Me escucha? Bueno, es igual. Quítate, sí, te oímos, pero quítate la cámara porque se te oye regular. Eh. Nada, estoy, ya hablaremos otro rato que es que voy, iba por la calle, ahora estoy subiendo una casa, pero ¿estáis hablando de la confederación del Duero o del Ebro? ¿De cuál estáis hablando? como ¿Me acabo de incorporar? De las Vale, dos. vale, habéis alegaciones la la... a las la... la... vale, vale. De acuerdo. Me a... ya me lo... Tiene mala cobertura ahora Charo me parece. Charo, si vuelves a tener cobertura, interrúmpenos cuando quieras y terminas la pregunta, yo creo, que. qué? Se nos ha congelado. Sí. Ana tenía una pregunta. Vamos adelantando por aquí. Cuando quieras, Ana. Hola, buenas tardes a todas. Yo lo que quería preguntar, Alberto, después de este momento en el que estamos, de presentar alegaciones a la Junta de Castilla y León por, eh, por lo de la mina, en contra de ¿no? la oposición a que se amplíe la mina, y por otra parte, eh, presentar una oposición, como hemos presentado en la Confederación Hidrográfica del Duero, para eh, que deniegue la investigación de, de las aguas subterráneas, ¿cuál sería el siguiente paso? Si sí, lo sabemos. Date sonido, Alberto, que está silenciado. <risa> Ahí está. No es mi torpesa, eh, porque es la primera vez que manejo el zoom. Eh, así que... Eh, bien, pues el, el siguiente paso a partir de ahora va a ser un poco una labor de concienciación social y de sacar esto en los medios. Es decir, eh, tenemos que hacer un plan de comunicación y para llegar a, a la mayor parte de, de gente que se pueda y montar la mayor movilización posible, es decir, pues contar con el apoyo social suficiente para que eh, se nos tome un poco en serio y para intentar dar vuelta a la, a la tortilla. Eh, bueno, eh, ese plan de comunicación es fundamental, Quiero decir que, a ver, hasta ahora hemos estado, la verdad es que hemos estado con mucho trabajo, con todo el tema de las delegaciones, con leernos toda la documentación y todo y no nos ha dado tiempo prácticamente, pero vamos, eh, es el momento, es el punto de partida a partir de ahora de organizar esto, de organizar, como digo, eso, y, y aquí sí que quiero, eh, eh, quiero incidir en algo, que con respecto a lo que ha dicho Zano, que es que, bueno, eh, en realidad eh, lo que deberíamos plantear de aquí no solamente es una lucha contra concreta contra eh, estos proyectos que tenemos aquí en el Moncayo Occidental, sino una lucha general contra este modelo. Este modelo de explotación del territorio, el, mo el modelo que nos viene de, del gran capital, porque no es más que el gran capital, ¿no? que viene a tomar, una vez que estamos vacíos en los pueblos de España vaciada, nos han vaciado primero y ahora vienen a coger nuestros recursos. Y no es otro. Entonces, ahora mismo... Eh, nos ha tocado, nos, nos está tocando a nosotros, pero es que mañana puede ser vosotros. Quiero decir, fíjate, ahí está el proyecto de Torralba de Aragón eh, que acaban de, de, de hacer público, pero estos proyectos se van a ir sucediendo a través de macroexplotaciones, de macroplínminas y demás. Entonces, el auténtico problema que tiene el medio rural en este momento, la España vaciada, el principal problema ya no va a ser que esté vaciada, sino de que esté empezando a llenarse con este tipo de proyectos que son los que no nos van a dejar alternativa de futuro. Para vivir nosotros en otro medio, en nuestro propio medio, desarrollar nuestros pueblos con ese otro pequeño modelo de desarrollo que sea realmente sostenible y que realmente dote de un desarrollo real a los pueblos partiendo de sus propios recursos y de sus propios habitantes. Entonces, nos hemos olvidado, nos vamos a olvidar, o sea, en estos tipos de proyectos lo que al final consiguen es expulsarnos del territorio. Eh, porque claro, yo mmm, bueno, yo os he comentado que soy, digamos, un, eh, un, un emigrante que ha vuelto, ¿no? Pero como yo, o incluso mucha gente que es del pueblo, que ha estado en la ciudad, que ha vuelto, hay gente que siempre eh, mantiene la esperanza de volver un día al pueblo, o incluso, bueno, de que cambien las políticas en el Estado para realmente favorecer a los pueblos, que es algo que no se ha hecho nunca. ¿eh? Eh, pero precisamente eh, es eso lo que tenemos que hacer hincapié, en, en, en elaborar un nuevo un proyecto de desarrollo. Que llene los pueblos con su propia población y con un proyecto de desarrollo sostenible para oponerlo a este otro modelo. Porque digo que es fundamental, por decir que no estamos hablando ya solamente de la vaquería, no estamos hablando solamente de la mina, estamos hablando de cómo en España está el medio rural siendo ahora mismo amenazado por el gran capital que pretende expulsar a sus, eh, tomar sus recursos y expulsar a sus habitantes, porque no es otra cosa lo que está ocurriendo. Han empezado por aquí, por el Moncayo, porque somos una zona, como os digo, eh, marginal dentro de Castilla y León. Castilla y León, un sitio donde tienen la puerta abierta, a merced a esos poderes económicos que mandan eh, de forma absoluta en el gobierno regional, y eh, nosotros que somos zonas... ...sin población marginales de la propia Castilla y León, la propia Soria, la propia zona del Moncayo respecto a Soria... ...pues claro, es el sitio ideal para poner en exper experimentar con estos proyectos e Por eso han venido aquí, eh, por eso nuestra cercanía a Navarra, a Francia, probablemente Europa, tiene que ver con ello en esta zona y eso. Así que, eh, bueno, pues eh, al hilo de todo ello, quiero decir que eh, dentro de lo que es la oposición a estos proyectos concretos que estamos hablando... Eh, deberíamos empezar a hablar también de la oposición general a ese modelo de explotación y de, de, de los recursos y de desarrollo. Y en esto tendríamos que intentar elaborar eh, pues un borrador para intentar cambiar esas leyes que permiten precisamente esto, que están permitiendo esto. Porque ya os digo, nos estamos jugando el futuro para siempre y el futuro del medio rural y no solamente, el, el futuro, de todo nuestro territorio. O sea, de la explotación del territorio: quién la hace eh, y para quién. Es decir, en fin. Eso es lo que un poco pienso. Pero, Pero esto, que estás, oficinas, un esto que estás comentando entraría en, las, en, lo, en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? en la Agenda 2030. Quiero decir que ahí tenemos una herramienta para poder trabajarlo a nivel estatal. Pero tenemos herramienta para empezar a trabajar. Pero eh, no tenemos eh, una herramienta claro, para, para poner freno a, a estos capitales, que es lo que hay que, hay que intentar poner, claro. Es que a decir, bueno, eh, claro, cuando viene aquí uno con tanto dinero rompe la banca. Eh, y claro. claro, te puede prometer puesto de trabajo, puede prometer desarrollo o lo que sea, pero vamos, ahí está, rompiendo la banca con dinero y con dinero, pues bueno, pues al final sacamos adelante lo que tenemos. Entonces, habría que hacer algún método de, de, de, de precisamente, pues eso, eh, habría que elaborar algún, alguna fórmula. Para precisamente cortar, para, para, para que por lo menos eh, las oportunidades de desarrollo, eh, los prioritarios para lanzar modelos de desarrollo fuéramos la gente de los propios pueblos o desde la propia base de los pueblos y si no fueran los capital que viene de fuera de esta manera. ¿no? No. Eh, eso es, hay que poner alguna cortapisa para equilibrar aquello. Eso es. Gracias. Bueno, yo para la parte del capital no tengo cortapisas ni herramientas pero tenemos leyes que esto se supone que lo están regulando o eh, herramientas que deberían regularlo. Entre otras, eh, la planificación de las confederaciones. Allí estamos activamente desde hace años peleándonos dos contra el resto, pero hay que estar en todos los ciclos de planificación y todos estos proyectos hay que meterlos. Entonces, el Duero está también en, preparando el nuevo ciclo de planificación. Tendréis que participar en los en los. Anda, ¿se ha ido Ana? Sí. Bueno, pues que tendréis que participar también en esas mesas de planificación, en esos grupos de trabajo y dejar esas alegaciones también metidas en, en los usos insostenibles del agua. Y luego está en toda la legislación de cambio climático que está ahora sobre la mesa, el proyecto en, en el Congreso que ha tenido más de 500 y pico alega, eh, enmiendas de los grupos parlamentarios. Tenemos a Juancho en el grupo de de las minas, espero que haya podido redactar alguna en esta línea, no lo he mirado, pero nosotros en el regione aragonesa sí que estamos planteándonos realizar algún tipo de, de indicador o herramienta que, que, vamos, que lo único, no se trata de prohibir que haya inversiones, sino que si hay inversiones y hay un proyecto que se, que se entiende sostenible, se puede hacer, pero que se pueda medir esa sostenibilidad de una forma justa y correcta, no... No untando a la gente con pasta, ¿no? Quiero decir que evidentemente no se trata de que no pase nada, se trata de que haya un desarrollo, pero un desarrollo que no impida todo lo demás. Entonces, bueno, pues en esa línea hay herramientas jurídicas y legales que hay que, que, hay que mejorar y yo creo que es la pelea. Yo creo que es que con lo de los ODS, para mí ahora mismo está en un plano de filosofía, ¿vale? O sea, no es una herramienta jurídica o técnica. Y es una chulada, a mí me encantan. ¿eh? Quiero decir que yo me los leo y estoy absolutamente de acuerdo con ellos. ¡Hala! Todos los que llevan el PIN, muy pocos lo aplican. ¿Vale? Entonces, hay, no sé, soy un poco pragmática en ese sentido, de ir al grano y a donde hay que ir es a las leyes y a las planificaciones de cuenca. Pues teníamos a Charo. Charo, ¿ya tienes cobertura? ¿Te apetece comentar? Y luego tenemos a Samuel, que había pedido la palabra. Me escucháis? Sí, sí, sí bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Vale, que no, se las lo con. nada. Simplemente os preguntaba antes lo de las confederaciones porque como eran, a ver, no estaba en la charla, pero me acuerdo de y tampoco me he mirado las delegaciones aún y habría que presentarlas también como parte del colectivo en el que estoy, Cuares. Pero bueno, las he pasado para que otros las miren. Pero eh, siempre eran como los, eh, eran las dos vertientes, ¿no? O sea, la... ahí eran la zona de Borovias, las que, las que se mezclaban, las dos vertientes de duro y Ebro, con lo cual, claro, hay que presentarlas, supongo, en las dos. Y, y bueno, lo que no sé qué de vosotras preguntaba después de hacer las alegaciones, después de presentar, ¿qué hay después? Pues después, como bien sabemos y bien lo sabía la Marta, que está en este lado de la administración también, a esperar a que el técnico tenga tiempo, los técnicos tengan tiempo y lo tiene que hacer en plazo, o sea que tendrá que tener el tiempo para contestar. Y los técnicos no se mojan, sino hay unos dictámenes de cada uno de los departamentos que contestan esto. Entonces, si estás haciendo preguntas sobre economía, tendrá que ser el departamento de economía, si el de la Nación... Es decir, es muy raro que tengas todos los dictámenes negativos a un proyecto que tu propio gobierno, el de Castilla y León, lo haya, lo haya empujado, será difícil. Eh, los ODS... Sí, eso. Será difícil y lo que más te va a valer es la presión social y el aguante, como siempre. Y luego, lo de los ODS es un poco como la Agenda 21 aquella que, que lo que sirvió es para que la gente de las entidades locales cogieran un contacto con, la, con el medio natural que tenían y bueno pues si sí con los ODS se tiene contacto con la pobreza energética con la necesidad de, de educación con, con el, el cambio climático pues ya, ya se ha hecho bastante pero es luego para solucionar estos temas no, no creo y lo de la ley de cambio climático yo espero que podamos poner o sea hoy ha salido la ley de simplificación administrativa que yo la verdad la tengo más odio que amor eh, en fin, no sé una eh, cosa Charo, no me se queda no ¿eh? no, no, que se vale. queda grabado, lo digo solo eso pues nada, que, que han sabido poner mucho final, que yo no me esperaba, de, que no me gusta, bueno, tampoco soy una experta en que pesca, pero bueno, pues que hay finales de leyes que parece que nos está enseñando el lado oscuro a poner finales a las leyes y ya está. Aquí puedo leer, gracias por la amonestación, Marta, porque tengo mucho rollo. Y me acaban de enseñar una gran maldad, si la ley de simplificación esta administrativa no hubiera salido en el guayo y no hubiera aprendido lo que he aprendido. Así como dice nuestra directora general, hay cosas malas que tienen siempre algo bueno detrás. <ríe> y nada más. Ya está que bueno, que, que os toca que nos que queda toda la pelea, que toda toda la pelea porque ahora toca la respuesta de los tres. Gracias. Da gusto, Charo, cuando participas, que siempre aportas puntos técnicos y muy bien la aportación de Marta también ha estado fenomenal. Hay que darle un toque de humor siempre a este tipo de cosas. Samuel, venga, atrévete y después nos había pedido la, también la palabra Alberto. Así que venga, Samuel. Hola, buenos, buenas a todos y a todas. Eh, muchas gracias a Marta y Alberto por la charla. La verdad que ha sido, ha sido muy instructiva y... Sobre todo viendo estos días como hemos llevado con las alegaciones, ahí te vas dando cuenta de lo difícil de todos, los datos, de todos los datos que conlleva y eso. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar más con lo de la de la mina de Borovia, pero hoy, por ejemplo, he estado, he estado viendo ahí, masticando los datos de lo de la macrobaquería y la verdad es que, que es bastante, <ríe> impresiona bastante porque 24 Pedían una concesión de 24,59 litros por segundo, lo que equivale a 2.124.576 litros, litros al día. Y lo que, lo, que supo, lo que supondría, dado que son 132 litros por persona, lo que, gast, lo que gastamos de media sería unos 10, a 16.095 habitantes, lo que, lo que resulta de 104 veces la, lo que es la… Lo que es la población de Novierca, que es 100, 154 habitantes. Más que nada, más que pregunta, es reflexión de lo complicado que de todo lo que conlleva y agradecerles mucho su labor. Ya está, hasta aquí mi aportación. Ap gracias, Samuel. Alberto, ¿querías aportar alguna cosita más? Sí, sí, sí, Muy bien, muchas gracias, Samuel. Eh, bueno, eh, respecto a lo que ha dicho un poco Marta de. De cómo podemos tal, pero bueno, al capital será difícil a lo mejor limitarlo de alguna forma, pero sí que se puede limitar, por ejemplo, las, eh, las explotaciones, es decir, el número de, de cabezas, por ejemplo, de las explotaciones de ganado, como se han limitado en muchos sitios, pero bueno, nos, en, en España tenemos, ejemplo, de varias comunidades autónomas, Cataluña las ha limitado, por ejemplo, y otras comunidades, pero en Inglaterra, por ejemplo, no se permiten hacer granjas de más de mil vacas, en Francia, creo, no sé si andan por las 800 o por las mil, quiero decir que ahí esa limitación de... De las cabezas de, de, de explotación, pues ya nos está indicando la prohibición, de un, la, la prohibición de un modelo y la incentivación de otro. En cuestión, por ejemplo, de la mina de Borovia, de otro tipo de recursos, pues tenemos la ley de minas, que es una ley de cuándo, porque la ley original es de tiempos de antes del franquismo y luego fue, la última renovación me parece que fue, eh, todavía es de Franco, no me acuerdo en los últimos años de Franco, no puedo decir la fecha, pero es decir que son leyes obsoletas que desde luego... Eh, están hechas con una intencionalidad clara y es que sea el capital, el gran capital al final el que, el que controle todas estas explotaciones. Entonces, eh, por una parte, o sea, sí que hay mecanismos por los cuales se puede eh, limitar legalmente y se puede abolir, o sea, abogar por este otro modelo. Y lo único que sí que hace falta es que a la hora de que eh, articulemos medidas para esto, sean mecanismos que funcionen. Es decir, eh, pero que funcionen a pesar del partido que esté en el gobierno, quiero decir, porque claro, resulta que cuando te das cuenta, cuando vas a trabajar, todo este tipo de cosas, parece que hay muchas leyes ambientales. Sí, el Estado de Pacto Ambiental tiene que llevar tal, tal, tales parámetros, pero luego resulta que ahí dentro siempre hay márgenes para que se puedan eh, burlar esos parámetros o que, o que eh, quien los hace, quiere decir que el, el que en definitiva tiene que decidir al final pues de prioridad a unas cosas o a otras. Entonces tiene que estar bien clara cuál es la prioridad eh, dentro de este tipo de, de, de, de explotaciones y de inversiones. Eh, no se puede dejar, por ejemplo, claro, aquí estamos, por ejemplo, dependiendo de un estudio técnico, lo que pasó en el anterior proyecto de la mina de Borovia, cuando un señor técnico de la, de, de la Confederación dijo que no estaban, que, que eran con los acuíferos. Y, y claro, ese informe que ha primado sobre los otros es el que al final acondicionaba que la empresa le, le diera la, la, el permiso. Es decir, que eso no puede pasar. Es decir, que tiene que haber algún medio eh, real eh, para auditar eso, para que esos estudios sean reales, para que los estudios técnicos sean los que primen frente a cualquier opinión política. Eh, y etcétera, etcétera, es decir, y frente a cualquier partido político, si lo que se quiere es un modelo determinado y, y que el territorio tenga un determinado tipo de desarrollo y evitar otro, evitar las afecciones a otro, eh, hay que empezar a actuar en ese sentido eh, y, eh, como digo, pues eso, articular ese tipo de mecanismos y sobre todo tocar una serie de leyes que no se han tocado desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar en ese sentido. ¿eh? Bueno, sin más, esto es lo que quería decir. Pues estupendo, si no tenéis alguna palabra más todavía para ir pendiente, Marta, ¿quieres aportar alguna última cosita, alguna pincelada? Yo insistiré en mandaros ánimos, Alberto, a la zona que es donde estáis realmente en el epicentro con, con el peso de todo esto, eh, agradecer mocollón pues a Samuel, a Ana, a Susana, a toda la gente que se lo ha supercurrado y pues eso, que Samuel ha salido de cero a hacer unas alegaciones a una mina, quiero decir que está muy bien. Y, y entonces, bueno, pues de verdad insistir en que, en que empecemos a, a mover la parte comunicativa, lo que decías, apoyar, utilizar siempre ese hashtag en redes de Moncayo Norrebla y, y con eso metemos batería, esto, todo lo que sea de esa zona y entre nosotros pues buscar ese hashtag por redes para apoyar a los compañeros que estén haciendo publicaciones y pues cualquier artículo de opinión, cartas al director, todas esas cosas son interesantes, ¿no? Que, que vayamos aportando desde el corazón a la tierra, o sea, desde el amor a la tierra y desde los conocimientos técnicos cada uno desde donde, desde donde quiera o pueda, ¿no? Y bueno, pues eso, muchas gracias a todos y a seguir, ¿no? Y, no, y a no reblar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por darnos una, una, una parte de la tarde de, de un martes que no siempre es el mejor día. 23F, por cierto, que nadie ha dicho, menciona ello, pero estamos, estamos aquí un día un poco con onomástica marcada. Un abrazo para todos y, bueno, y lo dicho, en el momento en el que podamos contactar otra vez con Ainoa, con la compañera de, de Navarra, pues nos volvemos a poner en contacto y os pedimos otra tarde libre. ¿De acuerdo? Gracias a todos por participar. Sí, Hasta luego. Muchas gracias. gracias. Chao, adiós. Muchas gracias. Bien. Chao. Chao, chao.